Ok, banda. Ok, ok. Ya un poquito yeah. más en buen pedo, ok? Miguel y yo tenemos un nuevo EP que se llama todo full my sueño. Hoy tengo la tarde libre Voy a comprar un six hasta podría pensar en irme Lejos de ti, lejos de no, no quería seguirme Bueno sí, pero cada una de tus groserías me sirve. Ya no quiero bueno días terribles Y me cansé de esperar las, las melodías de del timbre Salgo con las putas Manterías fantasías de hambre. Y esas duran hasta que acuden mummearte ¿Cómo estás? Solo trato de, de matar, matar el tiempo Y, y hago lo que esté en mis manos para estar contento si no quieres conversar, lo, lo entiendo. entiendo. Pero, ¿por qué me prefieres? Bañándote y mordiendo, ¿eh? Te, ¿Te ha pasado, pasado ¿verdad? Que sientes que estás atrapado en el pasado, pasado, ¿verdad? Embobado con el iPhone estancado, estancado en tu mar. Allá afuera hace un climazo. No, ¿No has pensado, pensado en tomar, tomar un poquito de sol alcohol. o muchísimo alcohol. alcohol. Con un equipo de frontón, front you know, leaking my, my ball. ball. Suena tricky, dark ball, ball. otro jiggy, hack. No, prendo un ziggy con una pachita y, y, y otra ya por que sea pero di por favor. favor, solo hay una cosa que hago bien y es, es con, con amor de todo lo demás, luego de hasta el pito de, pito de todo. todo, y si no me da este demasiado me lo chingo de fondo, ¿sabes? Yeah. salgo con el impermeable, Permeable. que si no es la lluvia de agosto, es, es la, la del de pinche sample, sample. Encaramado con los beats de Mikey, uh -huh. haciendo lo que quiero sin pedirle shit a, a nadie. A nadie. Yo te tengo mil detalles, ni tienes que calarlo tristemente es mil mi debraye braille. Y mi emblema si adoras a tu chip no se separe. Y siempre la misma pineta. The American Apparel. Yeah. Calles grises por Colima. Y hay un Tugurio en Bucareli. Como Ulises, Ulises Lima. Lima. Se invierte y aflora la capital en justas justa riñas Voy a abrir un local, se vaya más. Se buscan niñas. Las sinfonías sí, de Stravinsky. Y me pongo los Adidas Los Sprinsky. Me llena un chingo que disfruto es mis lyrics. Me visto y salgo a tepito con, con la actitud de mi ya Fumo en el taxi del de Irving. Los taps del Scrap y me ah, puedo Los ah, y y luego, y luego. No me cuesta mucho hacerte caso. caso. Mi lema es ir a hacer lo que iba a ser Picasso Diles, me siento mejor que chupándote el chocho Lo único que hoy me meto a la boca es mezcal Son unos cochos, yeah. son cortocircuitos Con como tapes de Boxshot Se siente exquisito solo, ¿Solo ser nosotros? nosotros Tenemos amigos ¿Qué? que no creen que ¿Sosotros? solo entramos nosotros al estudio para crear el siguiente amor Sabemos cosas que se aprenden solo no, no, si. Sí. Que fue aquí en el infierno no, donde te conocí. No, sí. Que te ofrecemos algo real. No, solo beat, y también soy superficial. No, beat, también soy superficial. No, beat, que no te pido mucho más. Pa ser feliz. Que sabes dónde voy a estar. Haciendo pis Que tenemos nuevo material. No, no, no, y que está a punto de tronar no, con dos no, no, Solo trato no, de no, matar el tiempo. Y, y hago lo, lo que esté en mis manos para estar contento. Si no quieres conversar lo entiendo Pero por qué me prefieres cuando te estoy escupiendo